¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video para el canal Otra vez Minecraft y sí, ¿En dónde estamos? Eh, en el anterior video En el anteúltimo video alguien me comentó Cómo domar el perro Como yo dije, había comentado cómo se domaba el perro Y me, me comentó Que se domaba con supuestamente Hueso y no sé qué otra cosa más Porque No me acuerdo, algo de eso era Así que Vamos a hacer lo posible para tratar de domar a mi hijo Simba. A mi mejor amigo Simba. Y bueno amigos, eh, ya los voy avisando como siempre. Que se suscriban a mi canal, que le den like, compartan, comenten. Y bueno, y denme algunos consejos para ir mejorando en este juego. Así que bueno, vamos a ver cómo puedo domar este perro. se acuerdan de esta casa. Y como dije yo en un video que... ¿Cómo era que se sumaba el perro? Y bueno, como me dijo el del comentario, supuestamente se doma con... A ver. Nice. Nice. Nice. Mm, a ver... Ay, no, lo voy a matar si soy un pajero. Soy. Bueno, que se levante porque si no, pobre perro. A ver, eh, oh, es medio difícil. No, gente, no sé cómo se hace... ¿Cómo mierda se agarra? A este perro le debería dar de comer, a ver. Si sí, come. Alimentar. Muy bien. Ahí está feliz. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso quería yo. Eso. Muy bien. A ver si me sigue. Vamos, me sigue. ¡Qué bonito! Bueno, le doy muchas gracias al del comentario que me puso... Que se domaba de esa manera los perros Así que bueno, eh, no sé qué voy a hacer A ver si me sigue el pelotudo, sí no, pero no cerré la casa, así un pajero Me parece que voy a hacer otra casa en este mismo... Yo lo que quiero saber es si encuentro de casualidad A ver Supuestamente ya lo domé no sé si será cierto o no. A ver, no tiene hambre. Alimentar. Nice. Sí. Ahí vamos alimentándolo porque si no se me va a ir. Se me va a poner flaco y se va a morir. <risa> eh, bueno. Como les decía, yo quería construir una casa honda. Um, o si no, a ver, espera. Vamos a hacer esto. Voy a volver por donde vine. Si es que... Encuentro el lugar por donde vine Que creo que fue por acá Si no me equivoco Uh, espero no perder mi casa Allá está, ya la vi Bueno, no voy a hacer nada O sea, sí voy a hacerlo, pero lo voy a hacer dentro de la casa Voy a hacer un tipo sótano, pero un sótano facheo voy a hacer No voy a hacer cualquier pelotudez Uy, el perro, ah, acá viene Bueno, perro adentro de la casa ya no es hora de estar afuera dale perro estúpido entra adentro muy bien a ver ahí está bueno a ver a ver eh, dónde puedo construir la entrada del sótano yo lo que debería hacer es directamente romper una pared acá y meter y hacer un sótano acá así mientras yo voy a Así que, bueno, voy a buscar un lugar para romper y empezar a hacer el sótano. A <susurra> ver, eh... Pulso para abrir el chat, que chat, pelotudo de mierda. Oh. Qué ponte perro. Bueno, así que las Cosa Bueno, lo que voy a hacer ahora es totalmente equipar este lugar. Eh, a ver, acá ya está mi perro totalmente domado. Como ya lo vieron un montón de veces. Así que vamos a domar. A domar. <ríe> Qué pelotudo. Vamos a equipar este lugar. Hermoso, precioso, lindo que quedó. Eh, le vamos a poner un montón de porquerías, también le voy a poner una cama eh, le voy a poner unos sillones a ver, a ver, a ver si me escuchan un poco raro es porque, bueno estoy afónico, así que eso es todo, vamos a poner lo que viene siendo algunas algún tipo de no me sale la conchona ¿no? <ríe> a ver bueno, a ver, acá vamos a poner una especie de biblioteca por acá. Acá sí, me gusta, me gusta ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ahí. Una más y listo. Eh, ponemos unos cosas de esto. ¿Será ese? Ah, no, acá está Como, pum, maceta Bueno, a ver, vamos a poner eh, Algunos, no, acá no No, tiene que ser así o así De esa manera, como yo digo Voy a poner un eh, A ver, ¿dónde está? Uh, no sé dónde está No sé dónde está esa porquería. Como. Cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata. Ahí está. Vamos a poner así, así. Eh, vamos a poner otro por acá. Acá. Justa. Y vamos a poner así. Cripe. O oh, no sé cómo puta madre se llama ese. Este. Eh, este. Y debería poner otro más. No, vamos a poner esto así. Eh, a ver este ahí eh, este vamos a poner por acá acá arriba Y bueno gente, por fin terminé esta porquería, después de tanto, eh, bueno, y quedó así, así quedó la cosa, ven, un poco pobre, pero bueno, es algo bueno, es un sótano de no mames, yo viviría acá tranquilamente, miren lo que es, es hermoso, eh, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, o casi no sé qué pasó, eh, suscríbanse, denle like, compartan, eh, hagan lo que quieran, sí, sí, sí, y bueno, eso ha sido todo, eh, y bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video, bye bye